Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Full Heart TV, el resumen más completo de Tecnología y Gaming. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Sobre todo suscríbanse al canal de YouTube porque van a poder ver. No solo este programa, sino los anteriores de Hard TV. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, muchas cosas como siempre. Viajamos a España, a Barcelona, para conocer las oficinas de LVP de España, la Liga de Videojuegos Profesional. Pero no nos olvidamos de nuestra LVP, la de Argentina, y vamos a conocer a los casters de la competencia. Además, tendremos lo último en tecnología y una sorpresa muy especial que nos van a dar los chicos, Joel y Jonathan, en las oficinas de Full. Heart. tocaba desligarme, le tocaba a Joel hacer la nota, pero qué pasó, el pibe tiene anginas así que me toca volver a dar la cara. Vamos a hablar de la nueva GTX 1660 Ti de NVIDIA, vamos a mostrarles cómo rinde con los últimos juegos. Como les comentaba, en esta oportunidad vamos a hablar de la nueva y potente NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Las nuevas GTX 1660 ofrecen capacidades gráficas y un rendimiento sorprendente para todos los gamers. Utilizan la nueva arquitectura NVIDIA Turing, al igual que sus hermanas mayores, las GeForce RTX. Tienen un rendimiento muy similar a lo que era la GTX 1070 de la arquitectura anterior, pero a un costo muy inferior, por lo cual logramos jugar los títulos más modernos en una calidad superior y gastando menos. Nos van a permitir transmisiones profesionales por Twitch o YouTube, ya que el codificador de hardware dedicado que poseen mejora un 15% la eficacia comparado a las gráficas de generación anterior. Ahora pasamos a lo que realmente importa, los números. Las gráficas Nvidia GeForce utilizadas para estas pruebas fueron una GTX 1060 de 6GB EVGA for the win y una GTX 1660 Ti Gigabyte WinForce también de 6GB por supuesto. En ambos casos las GPU fueron acompañadas de un Intel Core i5 de octava generación y 16GB de RAM. Esto es importantísimo ya que necesitamos hardware que no limite en rendimiento a las gráficas. En el benchmark de Superposition en 1080p Extreme, notamos que la GTX 1660 Ti le sacó más de 1200 puntos a la GTX 1060. Ahora es el momento de los juegos. Comenzamos probando el nuevo Apex Legends. Con todos los gráficos en alto, ambas gráficas se desempeñaron muy bien. Sin embargo, podemos ver que la diferencia de FPS es muy notoria a favor de la 1660 Ti. Continuamos con un juego un poco más exigente como lo es Battlefield 5. Con todos los gráficos en Ultra podemos ver que ambas placas se desempeñan sobre los 60 FPS. Sin embargo, notamos que la 1660 Ti es aproximadamente 15 FPS superior en promedio. Para poder exprimir al 100% la potencia de estas gráficas, probamos el nuevo Anthem, al cual tuvimos que bajarle los gráficos a medio para poder estar cerca de los 60 FPS. En el caso de la GTX 1060 tuvimos un promedio de solo 40 FPS, sin embargo el juego era más que fluido. En cambio, la 1660 Ti nunca se cayó de los 70 FPS. Como conclusión podemos decir que Nvidia cumplió lo que prometía. Tenemos esta nueva GTX 1660 Ti con un rendimiento similar o apenas superior a la GTX 1070 a un precio inferior. Todo esto gracias a la nueva arquitectura Turing. en Full Hard TV y hace algunos meses que estamos disfrutando de la Liga de Videojuegos Profesionales en la Argentina, te hablamos eh, a menudo en, en Full Heart de, de cómo va la liga, de cómo la sentimos, de cómo la vivimos, pero hay un lugar especial que tienen los casters y que nos interesa descubrir y saber de qué manera lo están viviendo ustedes chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros somos los caster, como bien dijiste, de Liga de Videojuegos Profesional Argentina. Estamos haciendo el torneo profesional, la primera liga profesional en Argentina League of Legends. Sí, sí la verdad que tenemos el agrado de... Bueno, yo me incorporé este año, o sea, sí. es un poco más viejito ahí en la liga. Pero tenemos el agrado de trabajar con una producción y bueno, ahí el EVP, la oficina, la verdad que está bastante bien para lograr un producto bueno y que se note que se eh, está invirtiendo en los esports y que la liga es profesional. Eso es algo que hay que remarcar. Nuestro público sabe lo que son los casters, pero no sabe tal vez cómo preparan ustedes. Cómo se preparan para cada jornada, para cada fecha, qué es lo que los hace diferentes, porque de hecho lo son, para poder transmitir un partido. Bueno, empezamos estudiando a los jugadores ¿no? que tenemos en la competencia un poco, empezamos viendo a los equipos, haciendo como una evaluación acerca de cuáles podrían darse los resultados cuando se enfrentan entre sí. Un poco hacemos un pro de interno, digamos, sí. ¿no? Y a partir de ahí tratamos de construir la narrativa acerca de cuáles son los jugadores que se destacan o cuál es el equipo que se destaca y por qué, o por qué se destaca cada equipo, ¿no? Y la preparación vocal que es algo también que, que se lleva a cabo, ¿no? Porque somos los encargados de comunicarle a un padre que está haciendo el hijo y sobre todo llevarle la pasión para que, eh, más allá que lo disfrute el público joven que nos ve, que un padre se pueda sentar al lado del nene y entienda que quizás no está gastando el tiempo, sino que está disfrutando como, como el fútbol, sí. como el rally, como cualquier deporte. Sí. Como cuando estás mirando con tu viejo un partido de fútbol, Exacto. bueno, Tal vez si el viejo se engancha y le explica cómo funciona LOL, también lo puede sí, ver. Ese no es nuestro trabajo. Esa eh? es nuestra no, idea, y no. nuestro trabajo, claro. Hacen un trabajo muy, por ejemplo, en deporte, yo te, el fútbol americano por ahí no está, a mí me gusta, pero por ahí no es tan popular en la Argentina y cada transmisión, un Álvaro Martín que transmite en, en, en ESPN, te va explicando cosas del juego. ¿Ustedes lo hacen o dicen no, nuestro público nos va a putear si, si explicamos algo que ya saben? Bueno, de hecho pasó que como yo me integraba a la LVP, yo mm. fui criticado un poco en las primeras eh, emisiones por eso, ¿no? Porque... Eh, pasamos, bueno, yo trabajaba en Rayos, sí. pasa la LVP y es otro tipo de público. Si bien todos jugamos juegos, todos vemos eSports, no es sí. otro tipo de público porque también está el entry level, es aquel jugador claro. que quizás no entiende tanto, es aquel padre que recién está viendo. Si no a su cerras hijo, el mundo, claro, si no cerrás el mundo a los que jugamos y claro. los que no entienden, entonces no Entonces, tienes que relatar para todos, para el que sabe y para el que no sabe, entonces dar los detalles mínimos de un campeón. Y también eh, dar temas como, como, por ejemplo, ahí va atacando el samurái, como para que el padre sepa dónde mirar y, y acompañe la transmisión. Totalmente, bueno. tratamos de no cerrarnos en el nombre de las habilidades y en el conocimiento que pueda llegar a tener alguien que eh, está impregnado del juego, sino de castear para un nivel intermedio, ¿no? que la transmisión no sea aburrida para alguien que entiende y que sí, pueda ver la habilidad digamos o, o nuestra interpretación del juego sí. digamos y demostrar un poco eso pero nuestro objetivo no es demostrar nosotros, sino que el, la persona que está detrás de la pantalla claro. puede entender la acción y, por, y distinguir las jugadas de impresionantes de las poco impresionantes, uh -huh. ¿no? Porque por ahí el juego tiene mucha atracción visual, ¿no? Las habilidades etcétera, pero está bueno cuando un caster te puede decir, te puede diferenciar más allá de la atracción visual porque algo que hizo un jugador es tan impresionante claro. de una jugada común y corriente en el ¿Por juego. ¿Por qué ¿no? pasa algo distinto? Claro. ¿Por qué tienen que la atención a algo que no pasa frecuentemente y que tiene que ver con la habilidad del que está compitiendo? Miran, seguramente, y han participado de hecho, pero competencias del exterior como para tratar de incorporar a sus transmisiones? Sí, sí, es muy importante Total. porque... Puedes traspasar conocimientos de otros estilos de juego, coreanos, chinos, eh, europeos, al latinoamericano y sacar de eso partida del buen nivel que tiene Latinoamérica y también de las falencias ¿no? que utilizan otras, otras regiones, sobre todo porque Latinoamérica copia mucho China y Corea, sí. entonces puedes sacar datos que quizás te ayudan también para un relato, hacerlo más rico porque te adelantas a la jugada pues ya sabes que están uh -huh. practicando eso. Totalmente, y además de eso, el trabajo de ser caster es un trabajo que se retroalimenta de mirar a otros casters claro. y entre nosotros mismos también. Nos criticamos mucho las transmisiones, la dicción, la entonación, la forma en la que decimos las cosas. Y en las otras transmisiones también hay otros eh, profesionales del casteo no sí. que tratamos de seguir. Por ejemplo, en Norteamérica, que si bien no es una liga que miramos mucho por el nivel competitivo, la miramos mucho por su nivel de producción audiovisual. Hay un caster en particular que se llama Captain Flowers, que, que es uno de mis ejemplos a seguir, por claro. ejemplo, o que viene del mundo del teatro, ¿no? Entonces, eh, logra generar un ambiente diferente en lo que es la transmisión de esports, así sí. que tratamos de tomar todas esas referencias y juntarlas en lo que es el EP Argentina. ¿Cuán importante es el humor o ponerle un toque de humor también a la transmisión? Súper importante, acá tenemos <risa> eso. El, el rey del humor. Es muy importante. De hecho, una de las cosas por la que me va muy bien a mí es porque creo que el humor es un factor muy importante y que no se puede perder dentro de la transmisión. Sí. Y ser serio en el trabajo no quiere decir que, haya, que no haya que tener humor. La verdad que el humor se puede aplicar en muchas medidas y en muchas formas. Y creo que el humor también es lo que acorta la brecha un poco sobre aquel padre cuadrado que no entiende qué está haciendo su hijo. Claro. Eh, y también aquel clásico hater, ¿no?, de Internet. Sí. Eh, la verdad que aplicarle una cuota de humor a los relatos, eh, juego de palabras, algún uh -huh. chiste interno con los campeones, eh, o conocer mismo la historia del LoL, ¿no? como cualquier relator de fútbol sí. que utiliza eso para una broma, eh, sirve demasiado, la verdad que gustea un montón. Con Furious contra Noctus ahí está, sí, pero mira qué linda, qué hermosa, mira qué bella, cómo la extrañaba, ¿eh? ¡Cómo la extrañaba! Señoras y señores, prendan sus motores porque que arranca la grieta, del invocador de color rojo, rojo fuego, eso que deja rojo sangre al morder con sus fauces el lobo de Noctus Gaming. ¿Por qué creen que el LoL es tan exitoso? Creo que el que LOL ha logrado reinventarse a través de los años siendo el mismo juego y esto es lo que lo ha mantenido fresco ¿no? un poco eh, a través del tiempo. ¿no? Porque sin embargo seguimos viendo el mismo mapa, el mismo, los mismos campeones una y otra y otra vez y sin embargo cada temporada o cada pretemporada o cada parche eh, te revela un juego nuevo, un juego diferente, un juego que es lindo para aprender, no, no los aburre a los que ya están. Y, en, y al ser un juego tan constante, también favorece que entre gente nueva. Sí, incorpora, incorpora nuevo público. Ya empezando a cerrar, no tuvimos un, un buen arranque, muy buen arranque diría yo, de la LVP Argentina. Se viene algo que me encanta, que son las presenciales, sobre todo por, por las experiencias que hemos tenido en, en Vortex, de ver cómo vive, vive la gente ver a los campeones jugando allí en vivo. Se vienen, la, se vienen las presenciales, en breve. ¿Cómo se entera la gente de cuándo van a ser, dónde? Así es, pueden mirar nuestras redes sociales, que ahí está toda la información acerca de las ligas que trabajamos, que son la liga de, de honor en tele en Chile, la liga Master Fivertel aquí en Argentina. Claro. Entonces, arroba LBPR es en nuestro Twitter, arroba LBPR, nuestro Instagram también. Ahí salen todas las historias acerca de lo que se pueden enterar, de las novedades de nuestra liga, de cuándo van a ser los presenciales, de cómo de cómo adquirir las entradas, etc. Bien. Arroba LBP Chile. Para las presenciales en Chile. Perfecto. arroba LBPAR, ¿eh? AR, ¿sí? Para, para enterarse en las redes, como le decían los chicos. Y, Gracias y por LBP venir. Y LBP Chile también, ¿eh? Y LBP Chile LBP LBP también, Chile. por supuesto. Sí, sí. Gracias por venir. Es un verdadero lujo de tenerlos acá. Y vamos a estar en las presenciales y vamos a hablar seguramente con ustedes, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, bueno, déjame algo, algo cortito, sí. eh, invitarlos a todos, más allá que hablamos de los presenciales, pero algo muy importante. La tabla está. Caliente, sí, caliente pero mal, caliente pero mal, no se pueden perder las transmisiones. También youtube.com barra para Bien. ver las retransmisiones, que es muy importante. En, eh, Twitch? en, en Twitch. también, sí. pero en YouTube pueden ver todas las retransmisiones y las nuevas secciones que estamos creando. con Así nosotros. es. Bueno, youtube.com barra LAS. Exactamente. Exactamente. Unifica las dos. Gracias por venir. Bueno, eh, seguimos en el programa. Vamos a estar informando todo lo que tiene que ver con la LBP de Argentina, de Chile también. Seguimos con más Fulljar TV. Enseguida bueno Llegamos a Barcelona y tuvimos la posibilidad de conocer el edificio de Media Pro, donde están las oficinas de LBP, la Liga de Videojuegos Profesional de España que es la casa madre donde nació todo y donde después pudimos tener nuestra Liga de Videojuegos Profesional de Argentina y en toda Latinoamérica también. Allí hablamos con Mario Pérez que nos contó la actualidad de la Liga en España, la actualidad de la Liga en Sudamérica y sobre todo en Argentina que es lo que más nos interesa y también el futuro de los esports. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti. Eh, por, eh, por recibirnos y por mostrarnos también el edificio de la LVP. Es importante para Argentina y para nosotros ver qué hay detrás de la LVP Argentina nuestra que está recién naciendo. Y la verdad que hay un gigante detrás. Eh, bueno, por suerte sí, todo, todo este proyecto se lleva de la mano del grupo MediaPro, que eh, al final es, es el aval y la y la, lo que genera confianza también y lo que está generando estructura y, y es lo que nos permite eh, ver esto como, como, una, como un planteamiento de largo recorrido para Argentina en donde acabamos de aterrizar, vemos un potencial brutal y vemos una acogida de la competición muy muy positiva en los primeros meses de lanzamiento. ¿Cómo, cómo fueron los primeros años de la LVP acá en España para imaginar los nuestros en Argentina? Eh, bueno, pues a, fueron unos años en los que los ecosistemas internacionales estaban menos desarrollados entonces eh, pues era mucho una estrategia de prueba-error, ver cómo eh, qué, qué iba funcionando, qué no, qué se estaba cogiendo bien por parte de las audiencias, qué no y, y bueno eso es un, un recorrido que ya llevamos aprendido y algo que nos va a ayudar a, a dar con la tecla mucho más rápido y a, y a dar a la audiencia lo que busca y lo que quiere eh, en un mercado como Argentina ¿no? entonces eh, creemos que el crecimiento y la, y la acogida por parte del público va a ser mucho más rápida y mucho mejor eh, en, en los nuevos mercados donde nos estamos internacionalizando ¿Cómo ves el, el futuro de los esports? Bueno, a nivel internacional creo que la, la perspectiva es de un crecimiento muy fuerte, es lo que estamos viviendo y es lo que esperamos que siga la tendencia en un crecimiento muy positivo eh, para todo, pero bueno va a llegar un momento en el que ese crecimiento se tenga que convertir en consolidación y en afianzamiento también de cara a, a todos los players que, que sostén, sustentan este ecosistema ¿no? pues las marcas, los equipos, los organizadores de torneos que todos encontremos una simbiosis buena para, para hacer de esto algo duradero y en crecimiento constante ¿no? ¿los equipos? ¿cómo, ¿cómo fue dándose la profesionalización de los equipos? porque algunos equipos en Argentina son muy profesionales y otros están en formación ¿Cuál es la clave para, para profesionalizar un equipo? Bueno, en, en, ese, en ese ámbito, en ese área, nosotros intentamos involucrarnos eh, en equipos que, que tienen una estructura quizás menos, menos eh, evolucionada o menos, o menos madura, intentamos darles una serie de pautas que creemos que les pueden ayudar o que les pueden ayudar, porque lo hemos visto aquí en España, que, eh, a, a poco a poco a ir profesionalizándose y a ir ganando una, un posicionamiento mejor de cara también a posibles inversores, a marcas y demás, ¿no? Entonces, gran parte de nuestra estrategia eh, se basa en trabajar muy de la mano con los equipos, asesorarles en eh, el contenido que tienen que ir, qué contenido o cuánto contenido tienen que ir creando a lo largo de la liga, las comunicaciones que tienen que hacer, eh, qué comunicaciones deben evitar. Bueno, intentar asesorarles un poco para, para, que, para que consigan ellos sentir ese crecimiento, no solo de la liga, sino de su fanbase y de sus impactos. ¿no? ¿Por qué crees que se dio un crecimiento tan grande de los eSports en los últimos años? Eh, bueno, al final es, es un, una manera de llegar a un público bastante difícil de impactar. A día de hoy las nuevas generaciones, sobre todo, están muy metidas en todo lo que es videojuegos y videojuegos online, entonces eh, es, es, es un nativo digital que es muy difícil de impactarle por medios tradicionales. Es un, es un consumidor que ya ha dejado el mando de la tele, o sea, no, no, ya no consume el tele tradicional o consume poco, eh, es el consumidor de Netflix y, telev y televisión on demand, entonces la manera de llegar a él tiene que ser a través de su pasión, en este caso los videojuegos eh, están en un auge brutal, entonces eso ha hecho que el, el crecimiento de los eSports venga de la mano. ¿Qué, qué ligas tienen actualmente ¿Y, y se puede incorporar alguna o tienen un plan en estos años de mantener las que tienen? Pues eh, los esports, la particularidad que tienen es que están en constante evolución. Eh, el, las audiencias son un poco las que nos demandan eh, hacer un juego u otro, y, o hay un lanzamiento que puede, que puede influenciar un poco la estrategia de la compañía. Eh, ligas que tenemos ahora mismo profesionales en eh, México, Colombia, Chile, Argentina, en, en Reino Unido y aquí en España, que es la principal en cuanto a volumen. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo y un mensaje para, para los argentinos que, que están encontrándose en esta liga que está ahora cerrando su primera etapa, pero que está recién comenzando eh, un, una nueva forma de entretenimiento. El mensaje, acabamos de llegar, vamos a hacer grandes cosas, cosas de divertidas, cosas espectaculares. Eh, venimos a quedarnos y venimos con ganas de, de crecer en Argentina. Contamos con todos ellos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. al final de una nueva edición de Full Heart TV. Recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla nunca en poco dónde, pero aparecen por acá en pantalla y acordate que tenés que suscribirte al canal de YouTube para poder ver no solo este programa, sino los programas anteriores. Llegamos al final de Full Heart TV. Nos vemos la semana que viene. ¿A ¿Quién le van a dedicar esta nota? A todos. ¿A quién Le van a mandar saludos. A Franca, a, Franca... a Algo visto. No, algo de te queremos Frank Frankaster Frank un saludo, Frankaster el corazón Borra Borradiencia Pero, la... ¿Pero ¿estás grabando? Corta, ¿no estás grabando? Estoy grabando Bueno, después te pregunto fuera del micrófono. <risa> Estamos y vinimos al Planetario y traje a dos govines para, para, para correr un ratito no así. ¿Van a correr conmigo? Vamos, Vamos a hacer ejercicio a correr la tarde ¿Seguro? Toda la tarde, yo pero, es, pero es mañana ahora, son las 10 de la mañana, ¿cómo toda la no, tarde? Eso, toda la tarde, toda los la mañana, hice... todo Estoy muy orgulloso porque los hice despertarse temprano ¿En serio? Sí, sí, porque sí, sí. no iban a... ayer? No, no, yo no Sin sí, stream ayer, eh, ¿salieron ayer? No, sí. no. Uh, ¿Saliste ayer? Sí, sí, pero tranqui, tranqui pero no te cuidaste, dijimos que te ibas a cuidar. Bueno, corta eso, no salí. ¿Les gusta jugar a TV, no? Sí, está muy bueno. Me gusta Me todas las entrevistas. Muy bien. ¿Cuál es la entrevista que más te gustó, ahora? La de Grafo, la última. ¿La de Grafo? Sí. Muy bien, muy bien, me gustó. ¡Fuera! La, fue la, fue la, fue la... Sí, fue la de Grafo porque fue la última, hijo ahí. de puta. Porque te llegó no, la notificación o la viste. No, no, la viste, lo juro. No te sí, y antes de usar Twitch, digamos. ¿Cómo, cómo te relacionabas con, con tus compañeros, con tu gente? ¿Bien, mal? Te mejoró tu situación a partir de, de, o sea, a ver, porque cuando uno se transforma en una figura pública, si se quiere, por ahí cambia la relación que tenía con la gente que lo conocía. Y, y a mí, yo en, en mi salón no era muy querido, ah. así decirlo. Tipo, yo era, era muy quilombero. Bueno, me voy a poner picante yo. Streamer preferido. Frankaster. ¿Francaster? Streamer preferido. Frankaster. Frank ¿Por qué? Yo lo primero de los 13 años. Está muy bien, está él muy bien. Me él me imprió a streamear. Mal. Es me dejó amigo, pero él me empirió streamear. Bien, bien. El streamer preferido Frank Caster, punto para, para Fran, perfecto. Eh, streamer que odian. ¿Sí? Streamer, youtuber, instagrammer que odian. Mira cómo se lo hacen, ¿Sí? porque ahora la tiran eh, uno que no conocen y ya está. A, a, a, digamos, a la trucha. Ah, trucha. Rico. Vos? trucha. Es rico. Es rico, ese trucho como este. Bueno, dejémoslo, dejémoslo que está, está practicando. Bueno. Estaba no uno de los tiros. Dele nomás, dele nomás, gracias. Nene, no nomás, bueno, mirá. Voy a empezar a Para YouTube. Para YouTube. Somo, so, son youtubers. Ellos dos son youtubers muy conocidos. Vloggers. No, bloggers y youtubers. no Y lo devuelves. Es espectacular. Vamos a correr, chicos.